No creerás las señas que hace Shakira a Piqué en pleno juego de béisbol de su hijo mayor. Te das cuenta, ¿no? La, la, la falta de respeto hacia mi persona. Tú uh, lo único... Que has hecho restregarme mis humillaciones. La famosa cantante barranquillera Shakira sigue dando de qué hablar luego de darse a conocer su separación de Gerard Piqué. Y es que ahora algunos medios españoles estuvieron grabando a la cantante colombiana durante lo que fue un partido de su hijo, en donde además hay que destacar que también estuvo presente Gerard Piqué. Y evidentemente, por esa misma razón, no dejaron pasar desapercibido ningún gesto. Incluso apuntaron que la cantante le dedicó lo que conocen como la Britney señal a Gerard Piqué. Pero la pregunta es si realmente ella le hizo esta seña obscena al jugador del Barcelona. Fue mediante los medios españoles y algunos programas de espectáculos del mismo país en donde se dio a conocer que la cantante colombiana le mostró aparentemente una grosería con su mano a Gerard Piqué. Pues de acuerdo con el video que circula actualmente en las redes sociales, Shakira y Piqué se encontraron en el juego de uno de sus hijos y sin embargo, cada uno de ellos se puso en un extremo al otro. Los dos realmente marcaron su distancia en las gradas. Y a pesar de que en todo momento Shakira se había mostrado atenta al juego de su pequeño e incluso hasta le echaba porras, en un momento se ve entonces como la colombiana pareciera ser una señal obscena mientras ve a Gerard Piqué. Y es que la barranquillera muestra el dedo del medio y sin embargo la seña puede llegar a confundir, pues justamente ella la hace simulando que se está rascando cerca de su ojo. Es decir, la señal realmente viene siendo de forma que no parezca para nada descarada. Pero la supuesta Britney señal, como muchos la han bautizado, que Shakira le hizo a Gerard Piqué, de inmediato se hizo tendencia en las redes sociales. Así que las preguntas que muchos se están haciendo en este momento es si fue simple coincidencia o realmente Shakira lo hizo con toda la intención. Y es que además el periodista Mark Leirado descartó que la seña de la colombiana fuese dirigida algunos de los reporteros que allí estaban presentes, porque justamente la dirección en la que ella la hizo fue hacia la grada donde se encontraba Gerard Piqué. Además, por lo que se puede observar también en la grabación, cuando Piqué notó esta situación, comenzó entonces a ver su teléfono celular e ignorar a la cantante. Asimismo, también se vio como Shakira se encargaba de gritarle porras a su hijo e incluso a bailar para animarlo. Pero lo cierto del caso es que muchos aseguran que definitivamente Shakira le quiso enviar ese mensaje directo a su expareja. Y lo cierto es que además de eso, al final del partido, también vimos cómo se tomaron respectivas fotografías con los allí presentes como parte de lo que sería la reunión de los padres con los hijos pertenecientes al equipo.